a esas pequeñas empresas que no tienen quizá ni los medios ni el conocimiento para hacer una proyección de sus productos. Entonces nosotros vamos a darle la mano en ese sentido, de que ellos puedan, en primer lugar, nosotros servirles el trampolín de medio para que ellos den a conocer los servicios que ofrecen, cómo los ofrecen. En esta primera etapa vamos a trabajar con lo que tiene que ver con, con comidas empresas que se dediquen a los alimentos, en fin, empresas que estén autorizadas por eh, el Estado a operar dentro de, de, dentro de esta, este régimen especial. Después seguiremos ampliando. Otro aspecto que ya Tony te puede hablar un poquito más de eso es que además de, de ese primer empujón eh, en cuanto a lo que es la promoción puramente dicha, también le vamos a ayudar en el camino a organizarlos, a que puedan crear sus propias redes sociales, a una serie de, de cosas en las cuales ahí entra Tony y entra también lo que se llama la MIPIME UDNE, que todos conocen, que nos va a dar un soporte técnico. Así que yo lo dejo con Tony para que Tony quizá amplíe un poquito más sobre esos programas que tenemos. Adelante, Tony, hermano. Bienvenido a Contacto Diario. Gracias, gracias, Víctor y doctor. Eh, como decía ese quien eh, surge nuestra inquietud, surge porque las MIPYMES generan 2.7 millones de empleos en la República Dominicana y aportan el 38% del Producto Interno Bruto, representando esto el 98% de todas las empresas en nuestro país. Es decir, en este panorama del COVID-19, este sector de las MIPYMES son las más afectadas. Pero ¿qué pasa? Las, el gobierno ha tomado medidas para las MIPYMES, pero el 80% de las microempresas no están formalizadas. Es decir, que esas ayudas del gobierno, como el programa FASE, el FASE 1 y el FASE 2, no, no pueden acogerse a las mipymes que no están formalizadas. Es decir, esas, ese 80% de las microempresas y nuestro tejido empresarial aquí en San Francisco de Macorís están compuestos mucho por microempresas. Eh, muchos de esos empleos, eh, de esos empleados están pasando momentos difíciles por igual a, a las empresas. Entonces... Bajo esta circunstancia y, y esta, esta, esta estadística que, que, que les presento, viendo el impacto que va a tener en el país a nivel mundial, pero sobre todo también en la economía local, nosotros hemos apostado por esta iniciativa de pymes Unidas. Como decía Ezequiel, el objetivo es brindar a través de, de una red, eh, brindar los servicios a esos micro, pequeños y medianos empresarios a brindarle servicios de asesoría a través del Centro Mi con el equipo que tenemos, asesoría de administración, asesoría financiera, asesoría TIC con el tema de redes sociales, creación de logos, eh, geolocalización del negocio y todos estos servicios de manera gratuita. Pero también, eh, ¿cuál es la problemática que estamos teniendo? Que en el caso mío, a veces yo quiero saber cuál negocio, Está ofertando un servicio y no encuentro el medio donde buscarlo. Es decir, un platanero que tenga un ventorrillo por ahí, si no tiene, si no eh, sabemos que no va a tener, en muchos de los casos, eh, o un dueño de una casilla en el mercado no va a tener una red social. Si no tiene un medio, un medio ahora mismo virtual para comunicar su servicio. Entonces, mi Pymes Unidas va para proyectar, buscando proyectar, publicitar. Y, y, de, y presentar esos servicios ante los clientes. Es decir, busca, lo que buscamos es el encadenamiento productivo de, de San Francisco con esas, con esas empresas que están autorizadas para operar en el estado de emergencia. Muy bien lo decía Sequier En esta primera etapa, nosotros vamos a trabajar con las empresas que están autorizadas para operar. En el, en el eh, caso de. Que, que es una situación especial, ¿verdad? Que ya, ya esas empresas tienen alrededor de, de casi dos meses eh, no solamente trabajando de forma irregular sino también el, el, la entrada del dinero y con el personal no va a haber una protección también a ellos como, como en el caso que está pasando los bancos en los bancos eh, en los bancos con la, los préstamos y eso y el financiamiento y en la, la tarjeta de crédito a estas pequeñas empresas que sí necesitan la gran la gran protección reconoce que estamos hablando de empresas que, que, que la gran mayoría vive del día a día, o sea, la gran mayoría eh, eh, es lo que lo que se hace a diario, que hace que mueva su empresa, o sea, que no va a haber una protección estatal eh, a, esta, a estas empresas que son un motor importante en la economía nacional. Mira, oh, Sergio, bueno, te iba a decir que, por ejemplo, como decía Antonio ahorita, las empresas que se acogen al Plan FASE son empresas que ya están registradas en el Ministerio de Trabajo. El principal requisito que se le puso a la empresa para el Plan FASE era que estuvieran registradas ya previamente en la Secretaría de Trabajo. Entonces, esas empresas que tú mencionas, que son empresas micro, que es el, el, el papá, la mamá y los dos hijos trabajando, o es una persona con dos ayudantes, no tienen ningún tipo de registro. Por lo tanto, al Estado, aunque quisiera, se le hace muy difícil identificarlo. ¿Comprende okay. la situación? Claro, claro, claro. Pero en el una, que una... ellos tienen compromiso también, son una MIPIME, tienen grandes no. ayudas, pero tienen un compromiso económico. Pero claro, precisamente a ellos que nos dirigimos, precisamente porque ellos no tienen forma de, de que le ayuden, que no sean ellos mismos o una mano amiga. Ok, entonces eh, es Tony, Sí, el, el procedimiento, por ejemplo, con la, esas, esas pequeñas empresas están ahí, eh, ávidas y deseosa de adquirir esa orientación que tanto tú, Ezequiel y Tony han descrito. Ahora, eh, ¿cuál es el procedimiento? del, del cómo, ¿Cómo se pueden más bien beneficiar? ¿Las mipymes esa orientación de ustedes, va donde ellos o ellos deben hacer una acción de contactarlos? ¿Cuál es el procedimiento que se va a agotar para que ellos realmente puedan beneficiarse de esa idea fenomenal que le ha subido a ustedes? Bueno, nosotros hemos creado una, en la red Instagram, hemos creado un espacio, mipymes Unidas SFM, donde en la parte de la descripción está un link, llenan el link, eh, cuando le dan al link, tienen, tienen dos opciones, de llenar el formulario, donde le hacemos unas, una serie de preguntas, o contactarnos vía WhatsApp. Tenemos un WhatsApp habilitado para darle servicio. También otros medios de comunicarse con nosotros pueden ser a través de las redes sociales del Centro MiPymes Pymes UNE, que es parte de, de esta iniciativa en conjunto con, con Ezequiel. Lo que buscamos nosotros es integrar más personas. Según hoy un televidente fijo y eh, asesor eh, de este programa, que es Bernardo Matos, me, me mandó un mensaje diciendo que para eh, integrar ese tipo de compañía o ese tipo de empresa al sistema Fase, ¿no es que se llama? De ayuda Fase, sí. tiene que estar registrado en la seguridad social y tiene que cotizar en la seguridad social y, y tiene que registrar todos los empleados que tiene. Eh, si hacen tres o tres, cuatro. Eso es precisamente lo que, te, lo que hablábamos hace un minuto. Pero si que está que... registrado, si, pueden, si puede entrar, ¿no? Sí, claro que sí, pero decíamos precisamente eso. Gracias, me me. No está registrado. Ah. O sea, son empresas totalmente informales que no pagan seguridad social, no pagan nada de eso y no tienen forma de acogerse a ese tipo de programa. Esa, esa es la situación. Y, y, y, también hay que, y también hay que resaltar que se hizo un corte hasta febrero. Es decir, las empresas que estaban en trámite de formalizarse y se formalizaron en marzo, no, no, no cayeron para el programa para el programa FASE porque eh, había que hacer un corte, por lógico, y se escogieron los empleados que estaban registrados en la TCS eh, en el Ministerio de Trabajo hasta, hasta febrero. Nosotros Otra, como MIPIMES que... Unidas... No, vamos a la, vamos a atender las empresas formales e informales solamente el requisito es que sea una mitina Exacto. una okay, otra cosa no se... doctor, y Víctor eh, hay un teléfono un WhatsApp que donde pueden comunicar, comunicarse con nosotros que es 849 si quiere ve ahorita lo ponemos en pantalla 849 208 0056 ese WhatsApp Pueden escribir ahí y, y, y inmediatamente le vamos a, a, a contestar y de y ayudarle también con el proceso en el caso de que no tengan acceso al Instagram o a otro tipo de, de medios de red social. Eso es importante, Sequiel, porque Tony acaba de decir que también va esa ayuda, esa asesoría, esa orientación, va a las empresas que están formalmente, ¿verdad?, registradas, pero también a las informales, que es importante que fácilmente podríamos decir que son una gran parte que son informales y que son orientación. El 80%. Bueno, la mayoría. No, no, el 80% de, la, de las micros son informales. Mira, como bien decía ver esas empresas, y es lo que les decía Sergio ahorita, esas empresas no tienen acceso a fácil porque no están inscritas ni en la Secretaría de Trabajo, ni en la Seguridad Social, ni en ninguno de esos estamentos. Entonces, al no estar ahí inscritos, no pueden acceder a los beneficios que el Estado le brinda. Bernabé tiene toda la razón en ese aspecto. Pero ese que también esa parte que dice Tony no es que van a estar huérfanos de esa orientación, también tienen la no, no, oportunidad no, no, de tener esa orientación no, y eso puede también incluso eh, motivarlo para que se puedan formalizar y registrar. Yo creo que también, esa es una acción excelente es la que ustedes están planteando. Eso es parte de la asesoría que le vamos a brindar de cómo ir regularizando su situación para beneficio de todos. Que, que los empleados puedan tener su seguro médico, tengan su... su eh, en la TCS tengan también su, su fondo de pensiones, tengan sus cosas, o sea, tengan todos sus derechos. Mira, yo creo, Sergio, y Ezequiel y Tony, que esa iniciativa es, tan, es fenomenal eh, que la haya surgido a ustedes, porque ese es tan importante como el trabajo que están haciendo claro. Fuerzas Vivas de Duarte con tender la mano amiga a ese sector que no tiene nada y ellos eh, llegan hasta su casa con esa ración alimenticia y hay que vivirlo eso para ver cómo son recibidos. Yo entiendo que así mismo, guardando la distancia, verdad va a ser recibida esa orientación por parte eh, de ustedes a las mipymes que definitivamente ha sido tal vez la, el, el sector económico más impactado ante esta eh, situación. ¿Es cierto eh, eso que planteo eh. o no? Víctor, queremos reiterarle que para nosotros eh, las fuerzas vivas de Duarte han sido nuestra inspiración, vamos a decir así. Han sido eh, el, la institución que hemos tenido como modelo, esperamos contar con el apoyo de ellos y nosotros somos como la, la segunda fase, vamos a decir así, ya de dedicarnos precisamente ya a las empresas a tratar de dinamizar la economía a través de nuestros propios medios también. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Interesante y nosotros pues desde aquí queremos felicitarlo por esa iniciativa. Ahora bien, Tony Ezequiel, en términos generales hay muchas expectativas de que pronto eh, se pueda reabrir, ¿verdad? Y eh, iniciar el dinamismo de la economía de la República Dominicana. Sus expectativas en cuanto a esta situación, lo que pueda pasar eh, en este país eh, en los próximos días, vamos a decir? Tony, sí, eh, yo yo considero de que no hay que esperar a reaperturar la, la economía para, la que, para que las empresas vayan dando el paso. Desde ahora, la empresa, conjunto con su equipo, de manera virtual, debe de ir preparando el día uno, es decir, cómo, va, cómo van, vamos a operar después de la cuarentena. Y ese día uno deben de asegurar que todos sus servicios, eh, todos sus productos que todo lo que vaya a ofrecer la empresa esté en óptimas condiciones. Es decir, las empresas no pueden esperar hasta que tal día... Bueno, ayer el ministro de eh, el ministro de Economía y Planificación decía que todavía no hay un día específico porque se especuló que el día 11 se iba a aperturar la economía, pero este factor de la pandemia eh, no sabemos todavía, ciencia cierta, cómo si hemos llegado al pico por la cantidad de pruebas que se está que se está haciendo, un día se hace una cantidad otro día baja, otro día sube entonces así no vamos a tener un pico real es decir, no podemos esperar nosotros desde el punto de vista empresarial esperar que nos den un día para empezar entonces a tomar a, hacer, a tomar acciones es decir, desde ahora ya las empresas deben de prepararse en conjunto con sus colaboradores para cuando llegue ese primer día estar en óptimas condiciones para ofrecer los servicios claro está, esto va a a conllevar a que muchas empresas hagan reingeniería dentro de sus dentro de sus establecimientos, porque este, este virus no va a desaparecer de, de ahora para mañana. Es decir, va a haber un tiempo que vamos a tener que convivir con, con esta situación. Y la economía a nivel mundial eh, tiene, tiene sus repercusiones, pero el punto de vista positivo que vemos es que no es solo de un país, o sino que son muchos países que estamos en la misma situación. Es decir, que cuando vaya esta situación ya volviendo un poco más a la normalidad, yo creo que todos juntos podemos salir adelante. Y eso es lo que buscamos con las fuerzas, con la con la parte de las MIPIMES unidas, es decir, orientarle para que este proceso, que es de mucha incertidumbre, eh, pueda, pueda, podamos nosotros llevarle por lo menos una guía de cómo iniciar a dar a dar los servicios. hay Algo más, Víctor. Sí. Te iba a decir, hay que recordar que hay un sector de la economía que está autorizado a trabajar, que es el que tiene que ver con alimentos. Por ejemplo, eh, si una fábrica de queso, una panadería, eh, una carnicería, eh, un colmado, cualquier... Exactamente, puede trabajar y puede desde ahora también ir promocionar sus productos de inmediato. Lo único es que, como sabemos, en el caso de los restaurantes, en el caso de, de la comida, debe ser para llevar o para recoger o para delivery. O sea, ¿no? no puede servirse en el sitio, pero son empresas que sí pueden ir laborando también, ir adelantándose en el proceso de normalización. Que también, de lo que podemos... también el parte de la de la de lo que hay es que la gran mayoría de las personas están desinformadas piensan que, que los productos no están que lo que ese tipo de, de de comercio está está elaborando ese tipo de fábrica está elaborando ese tipo de la carnicería está laborando entonces la información es importante que le llegue al usuario para que él en su momento, como tenemos eh, que no es una cuarentena de 24 horas, sino una, una que es una cuarentena, pero no un impedimento a la salida al, a, hacer, a buscar esos servicios, solamente es hasta las 5. O sea que el, el hacerle la información de que esos productos están ahí, que esos productos claro, eh, claro. pueden ser eh, eh, llevados a, a, a cada uno de los hogares de, de los dominicanos ahora mismo. Mira, serio sí. como decía un amigo mío hace hace unos días, las vacas no se enteran de que, de que hay cuarentena y siguen dando no, leche. Igualito. Y hay que seguir fabricando queso y todo este tipo de productos. Es verdad. ese Tony. es inminente, que de hecho ya se han estado produciendo a granel, el despido de personal de las diversas empresas. Mañana se reactivó, volvemos a la normalidad y empresas que han tenido que separar un alto porcentaje de sus colaboradores por la por lo que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo, qué tanto va a impactar esa situación cuando regresemos a la normalidad, que tanta gente vaya a las calles y no, no tenga entonces ya ese empleo con el que contaba? ¿Cómo va a ser el impacto? ¿Qué tanto va a ser el impacto en la economía dominicana ante esa situación? Mira, Víctor, Mira. realmente es difícil de, de medirlo previamente. Pero nuestra labor, nuestra misión es de que aquí en San Francisco de Macorís ese impacto sea lo menor posible. Sí es. ¿Cómo, ¿Cómo, entiendes, ¿Cómo entiendes aquí el, que, que ese impacto puede ser lo menor posible? O sea, ¿utilizando qué estrategia? o. Precisamente, en la medida en que vamos dinamizando las empresas, si nosotros desde ahora logramos que las fábricas de queso, que las fábricas de embutidos que hay aquí, las que procesan cacao, ya vayan comercializando, vayan arrancando. Cuando llegue el momento de la apertura de la economía, quizás no tengan la necesidad de desprenderse de personal porque ya van a estar operando a una muy buena capacidad y pueden quedarse con sus empleados. Pero si nos sentamos, si no lo apoyamos, si no lo ayudamos ahora, sencillamente cuando llegue el momento, dentro de 15 días, un mes, no sé, eh, de abril, ya ellos no van a poder soportar más y van a tener que despedir personas. Entonces, eso es precisamente lo que queremos evitar, darle el apoyo desde ahora para que ellos puedan ir trabajando y se puedan ir preparando en, en, para pa ese momento ya en que la economía va a estar abierta normal. Esas expectativas que tiene el Estado Dominicano de manera específica de ir eh, haciéndolo de manera gradual. Eh, son expectativas porque no se, no se ha dicho nada oficial. ¿Qué, ¿Qué le parece tanto a Tony como a Ezequiel eh, esa, esa, eh, esa idea del Estado Dominicano de ir aperturando de manera gradual? Eh, Tony. Que, creo que eh, en ese sentido el Estado Dominicano lo que está siguiendo son las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud y lo que está midiendo es el impacto que, que tienen lo que es la parte económica, es decir, por sector ¿qué tanta conglomeración va, va a tener dicho sector? Estuve leyendo un artículo por ahí, que es uno de los sectores que nos va a ayudar a, a salir un poco más de esta crisis del sector construcción, es decir, por eso es que en la primera fase se contempla de acuerdo al documento que estuve viendo, que, estaba, que está circulando por las redes, en la primera fase se contempla que, que inicien las ferreterías y lo que es la parte de la construcción, pero como decía Ezequiel, en este momento de incertidumbre no podemos hacer, no podemos hacer un análisis de decir qué va a pasar después de, porque nadie si se es, acierta lo tiene, es decir, todo lo que nosotros digamos de aquí en adelante son suposiciones. No sabemos hasta que no exista una vacuna con contra el virus, ¿verdad? no podemos nosotros eh, estimar qué tiempo nos puede, nos puede llevar esta situación. ¿Y por qué cierran las empresas? Eh, las empresas cierran no es porque tengan productos, sino por falta de colocar esos productos. Entonces ahí es que nosotros queremos, queremos atacar, nosotros queremos hacer ese encadenamiento. Bueno, si yo produzco, si yo produzco piña, que no se te pierdan las piñas, nosotros buscamos cómo colocar esas piñas a través de los de los canales, de las relaciones que nosotros vamos a ir creando a través de las redes. Mira. Ese es el encadenamiento que nosotros queremos lograr como decía ese que yo produzco queso, que el queso no se me pierda ahí en una vitrina, sino yo a través de, de las redes, de los medios virtuales, nosotros podemos colocar esas ofertas y encontrar quién aproveche esas ofertas de productos que tiene cada productor, que tiene cada micro, pequeña o mediana empresa. Mira, yo, yo creo que, que el Estado debe pensar un poquito en el sentido las empresas y la, ec la economía se mueve eh, más fácil sin, util sin utilizar los conglomerados. O sea, si tú te fijas, eh, eh, soy un país agrícola. Bueno, los agricultores no se están enfermando. ¿Por qué? Porque un 10 tareas de tierra son cuatro gentes. ¿Sí o no? Uh -huh. 20 tareas de son cuatro gentes una empresa aquí no hay aquí no tenemos empresas eh, manufactureras de grandes de grandes de grandes conglomerados tenemos empresas las empresas prácticamente de nosotros de, de, de, oye siendo un país de esa son prácticamente digital o sea que lo que hacía un empleado lo que hacía una función que hacía empleado diez eh, empleados lo está haciendo dos empleados actualmente o sea la economía debería ser abrir en el sentido general ¿Por qué no, no aporta gran conglomerado a, a lo que es la pandemia? Si tú me dices eventos, tú me dices universidades, tú me dices escuela, tú me dices, qué es el centro yo, centros comerciales. Centros comerciales, comerciales. Eh, centro comerciales. Pero empresa en sí y movimiento económico en sí en, en cuanto a producción económica, yo creo que puede iniciar bien sin problema porque el conglomerado es muy mínimo. Eso, eso es mi opinión y no sé ustedes. Sí, sí. O sea que podemos iniciar sí. a trabajar sin ningún problema. Gracias. Sí. Así es. Pero una opinión médica. Claro, porque lo que es que lo que le estribillo, alejarse, distanciamiento social, es las empresas actualmente. Señores, eso era antes que una empresa tenía 200, 300.